Muy buenos días a todos y bienvenidos al ejercicio final de este semillero de programación. Me presento de nuevo, mi nombre es Sebastián Franco Ulloa y la última vez que nos vimos hablamos sobre temas como funciones, argumentos y hasta recursión. A lo largo de este semestre, ustedes han venido aprendiendo los fundamentos de la programación en Python y hemos cubierto temas como condicionales, ciclos while y funciones. Es hora entonces de poner en práctica todos estos conceptos en un proyecto final. Y como ustedes ya lo saben, ese proyecto consiste en hacer un juego con el que se puede aprender inglés. Empecemos entonces adentrándonos en el diagrama de flujo del ejercicio, así como los, lo hemos venido haciendo siempre. El juego empieza cuando corremos nuestro programa en una terminal. Lo primero que va a hacer el juego será preguntarnos cuántas veces queremos jugar. Después de darle un número al computador, el programa va a entrar en un ciclo en el que van a suceder cuatro cosas. Primero, el programa va a escoger aleatoriamente uno de los dos minijuegos que ustedes deben hacer. Lo segundo que sucede es que el humano va a jugar al minijuego que el programa escogió. Y luego la tercera cosa que sucede dentro del ciclo es un condicional de tal manera que si el humano ganó el minijuego, eh, si el humano ganó el minijuego entonces el programa le va a sumar un 1 al puntaje del humano. De lo contrario, no vamos a hacer nada. Por último, el programa se va a preguntar si ya se jugaron todas las partidas. Si ya se jugaron todas las partidas, entonces el juego se termina. Pero si todavía no se han jugado todas, volvemos eh, al comienzo de nuestro ciclo a generar, de nuestro ciclo a generar eh, otro minijuego. Si ustedes están viendo este video, es porque son uno de los grupos que debe programar los minijuegos. Así que pensemos por un momento en qué consiste un minijuego. En este proyecto, un minijuego es un programa que le hace una pregunta al, computador, le permite al, eh, eh, perdón, al jugador, le permite al jugador responder y retorna verdadero si la respuesta fue correcta o falso de lo contrario. Acá vamos a hablar eh, de un juego que vamos a llamar juego spelling. El juego spelling va a generar una palabra en inglés y esa palabra puede o no tener errores ortográficos. El jugador entonces debe decir si la palabra está bien escrita o no. Estudiemos cómo se ve este juego en un diagrama de flujo. En la primera etapa del juego, el programa va a seleccionar una palabra de una lista con palabras en inglés. Todas las palabras estarán bien escritas en esa lista, porque en la segunda etapa del juego, eh, en la, bueno, en esa segunda etapa, nuestro programa debe tratar de poner un error ortográfico. Pero fíjense que el programa no debe poner errores ortográficos siempre, sino solamente de vez en cuando. Si no, la respuesta correcta siempre sería que sí hay errores ortográficos o que la palabra está mal escrita. En la tercera etapa del juego, el computador le va a preguntar al jugador si la palabra está bien escrita y el jugador debe responder sí o no. En la cuarta etapa del juego, el programa va a comparar la respuesta del humano con la respuesta correcta y decidir si el humano ganó o no. Por ejemplo, si el humano dice que la palabra está bien escrita y la palabra efectivamente eh, estaba bien escrita, entonces eh, el humano gana y el programa retorna true. Si, por ejemplo, el humano dice que la palabra estaba bien escrita, pero en realidad tenía errores ortográficos, entonces el humano pierde y el programa retorna FALSE. Esto creo que es suficiente tema por un video, así que vamos a parar acá y en el próximo video vamos a empezar a programar este minijuego.